...en directo desde Murcia... ...hoy 252 días seguidos... ...ducentésimo, quincuagésimo segundo... ...día seguido de protestas en Murcia... ...porque están partiendo la ciudad en dos... ...están construyendo un muro... ...están construyendo esa pasarela... ...mañana van a cerrar un paso a nivel... ...que lo tenemos... ...a poco más de un kilómetro de ahí... ...van a cerrar un paso a nivel... ...y la gente ya está denunciando... ...en internet, nos encierran en el barrio... ...a publicar con el hashtag... ...nos encierran en el barrio... ...ayer, ya visteis lo que pasó... ...con Dani... ...hoy, en las vías... ...concierto de Pedro Pastor... ...que está de gira... ...y se ha parado aquí en las vías... ...un, un tiempo para... ...apoyar esta causa... ...ahora nos vamos a acercar al concierto... ...estamos aquí con Paco Canicero, también... Paco, mañana cierra el paso a nivel va de la senda de los garres. Van encerrando a la gente poco a poco. Pues ahí tiene la realidad, que los, los embustes se cogen con el tiempo y el tiempo lo está poniendo en su sitio. Mañana parece ser que van a cerrar el paso de la senda de los garres, tanto para peatones como para vehículos. Pero el problema no va a ser solamente el paso, es que después de ese paso... ...vienen seis pasos más... ...a nivel... ...como va a ser... ...el de Santiago Mayor... ...como va a ser el paso... ...de San Pío... ...para peatones... ...como va a ser la, ...el paso de Barrio Mar... ...el paso del de, Camino de Albadén, ...el paso... ¿eh? ...pues no sé cómo se llama otro paso... ...y otro paso más de... ...más arriba... ...o sea, siete pasos en total... ...como ayer mismo... ...dijo... ...el consejero de Fomento... ...Patricio Valverde... ...que está muy orgulloso... ...muy satisfecho... ...que viene el soterramiento... ...que viene... ...con siete pasos a nivel... ...cerrados... ...parece que el tío es tonto... ...ese es un buitero trilero... ...este también consejero... ...porque no se da cuenta... ...que esos pasos va a suponer... ...la degradación... La, ...y la pérdida de y convivencia... ...de todos esos vecinos... ...vecinos, ciudadanos murcianos... ...que tienen tanto derecho como él... ...a una convivencia sana y una vida sana. Bueno, Paco... ...vamos a mostrar un poco el concierto... ...de Pedro Pastor... E, e, ...insistimos... ...vamos a compartir en Facebook, en Youtube... ...estamos en directo... ...vamos a compartir... ...porque es importantísimo... ...más que nunca... ...mañana... ...se produce el cierre... ...los vecinos están haciendo una llamada... ...a que la gente vaya a apoyar... ...para que no se queden encerrados... ...hoy aquí están con Pedro... ...Pedro Pastor y además... ...mostrando el apoyo a Dani... ...por la identificación de ayer... ...dificultades de conexión... ...hoy hay muchos móviles aquí... ...mucha gente... ...enviando mensajes... ...y posiblemente por eso... ...haya problemas... ...en la emisión... ...fijaos cómo está hoy la plaza... ...del soterramiento... ...está abarrotadísima de gente... ...insisto, mañana... ...un día muy importante... ...mañana van a... A cerrar, si nada lo impide, un paso a nivel dejando a la gente más encerrada en su barrio. Hoy publicando con el hashtag nos encierran en el barrio. todos los programas, hace demasiado tiempo que no escribo nada, devuélveme mi Word mi explorador de Windows, que el code se llama eso, eso que es lo mismo cambiamos el nombre, pero no el sistema voy a morir mi lema, bajo su revólver nunca es una orden, solo un cambio de tema cuando asimó a matar a los que intentan sus esquemas, esto es España cuna del fascismo, donde siempre perdemos los mismos y nos golpean con salia. Lo que pasa si las masas gritan, pecando hipócritas. Si estás perdido, sigue la rima terrorista Y en democracia, ¿dónde? ¿A ¿Quién sabe dónde se esconde? Busca en la armita Oye que eso sí, que al deporte somos unas fieras y vacían Mi nevera y la educación gratuita Directo, Pedro Pastor, que ha tenido bien venir a las vías, en su paso por Murcia, en su gira, para solidarizarse con esta revuelta a la huerta, con esta lucha social muy bien, muy bien, tan gracias. digna. Vamos a lanzar un poquito el ritmo, queremos cantar que una canción más pequeñita, que nos gustaría que la escucharan lo que dice, eh, porque sí creo que tiene también mucho dolor con lo que está sucediendo aquí, que creo que más allá de que está aquí día tras día es una transformación humana, personal, que estamos teniendo mucha gente, ¿no? Y la verdad que se consiga o no se consiga, que se va a conseguir, pero si es que no se consiguiera, esto no lo quita nadie en cualquier caso, ¿sabes? Y es la capacidad de, haberos, de haber estado aquí al pie del cañón y de haberos puesto de acuerdo por alguna causa común y eso es un aprendizaje para toda la vida y eso nadie nos lo va a quitar ya, ¿no? Pero se va a conseguir. Llevamos 252 días seguidos de protesta Hoy está aquí cantando Pedro Pastor Y ojo, caminado, ma mañana cierran un paso a nivel eh. aprender, Cada paso errado, cada beso herido Cada paso que debido, ¿Eh? sin saber por qué Desde lo callado, de lo compartido Hacia todo lo que nos queda por comprender Cada abrazo dado, abrazo perdido Cada vez que yo no he sido y nadie me cree Desde lo perdido, por los apartados, por mí los desaparecidos del Estado, porque no siempre estuvimos a la altura y puede ser que mereciéramos lo que votamos. Desde lo luchado, por las luchadoras, por las madres que crían sus hijas solas, por las que sembraron soles, que alumbraron el camino, las que aullaron a la luna y así hallaron un sentido. Desde lo ganado, contra el patriarcado, este verso va cargado de futuro. Para los parados, por tirar los muros, para los anestesiados, por los mudos, desde lo cedido hacia lo ocupado, la liberación nos lleva a recuperar lo nuestro, a decir esto me gusta, esto no lo quiero, a doblar la punta de su pipa con los dedos, desde lo mamado, para las maestras, para agradecerles tanto que nos muestran, para reanimar conciencias, para encontrar la nuestra, para arrancarle a los ojos la venda porque el gobierno francés financia por debajo al ISIS y en todo el mundo lágrimas por la desgracia de París, así no hay quien se entere del asunto del petróleo, por todo el odio que infunde la tele y no se ve, por las liberadas, por las poderosas, empoderadas rosas con espinas preparadas para quien se atreva a opinar sobre sus cosas, para quienes solo quieran ver esposas, hemos venido a romper con esas perseguimos metas, las jóvenes queremos recorrer este planeta aunque la edad nos ate y los años vuelen, la risa nos delate y la lata de cerveza de lo hallado, desde lo vivido hacia todo lo que nos queda por recorrer, cada signo cada pétalo, cada gemido cada vez que no me he ido por miedo a volver, desde lo que he amado los escalofríos que me elevan hasta el punto de querer creer que el amor remunerado no es asunto mío, cada vez quedado todo sin miedo a perder, queremos no fronteras, no personas como mercancía gente unida, no políticos de sangre fría, hacer lo que nos une y lo que nos separa Aceptarlo con verdades a la cara Pues se vende cara a la unidad Es por eso que necesitamos fuerte A la comunidad Por tantos años que vivimos en soledad ya Por todo el tiempo que perdimos Frente a la consola El canto nos consuela, el arte nos enriquece Hacemos malabares con los días y los meses Relojes de macramé Pintamos atardeceres Lo que sea con llegar a fin de mes Bien, ya que la escuela nos enseña a envidiar Y la competición con como método de vida pienso en que sería así enseñar a respirar, a solucionar conflictos, a sanar heridas. La educación es la base, es por eso que este sistema obeso genera profesores sin vocación, por eso el colegio no nos muestra la canción como referencia ética, utiliza a la religión católica apostólica, la misma que la de la conquista, la de la culpa como punto de vista, la de páguenos por la visita. Homófoba y partidista en este capitalista Mundo cruel y sanguinario Amanecido, muerta otra inocente en la portada del diario Al lado otra patada dada desde el empresario A otra obrera que mañana no cobrará su salario Otra mesa con los platos desiertos Y en otra casa que arrojamos los restos al cesto Otra familia desahuciada por la policía Otra casa que otro año seguirá vacía De lo dicho, desde lo que he hecho Hacia todo lo que queda por hacer, voy desaprendiendo, deshecho lo que no quiero de lo que encuentro bien adentro de mi ser, desde lo que es mío, desde lo que es nuestro, que no es nada y lo es todo a la vez. Agradezco que estemos creciendo juntas, pues crecer es aprender, agradecer. Os, os lo agradecemos mucho, pero pero o sea, nosotros no, no o sea, os agradecemos mucho el pero no hemos venido aquí por el dinero. De hecho, lo que echéis ahí se lo, lo vamos a dar para que paguen las multas como la que pusieron ayer al chaval. Es para las multas. Ah, perfecto, lo siento. Genial. Pues venga, pongan dinero ahí para las multas. Genial, vale. ¡Qué mala pata! Bueno, que viva la vida, que viva la locura y sobre todo que viva la libertad. Cuerdo, son los locos. Ayer era ayer, hoy soy hoy. Que va el amor, viene y va. Las cosas buenas se quedan. Pensar no es de locos, pecar no es de tontos, chamares. A ver qué sale también y tira ya que estamos aquí. La cama por la ventana y vámonos a dormir al jardín. A ir porque sin sí, mirar la luna y el sol. La noche está libre para. directo, esto es bueno, Murcia agradecer a, a Jesús que está haciendo lo que puede con el sonido, no, no está acostumbrado a que le traigan aquí todo este armamento así que muchas gracias, un aplauso para Jesús para Cutillas, al sonido en Murcia, ya llevamos eh, 252 bueno, días seguidos de lucha en contra eh, de que pongan un muro que parta la ciudad de Murcia en recorrer, dos y ¿vale? ahora cuando termine os venís para acá que mientras recogemos todo y ya nos vamos escoltados, ¿vale? así que, <risa> que mira que tenemos mucho aparato, ¿vale? No sé, por eso acabamos conciertos para que nos deciden, porque no hay que cenar y de todo. Eh, así que nos gustaría que bailaran muy fuerte esta canción, ¿vale? a modo de despedida Gracias por los oídos, gracias por la escucha y sobre todo gracias por la lucha. Y lo vamos a conseguir, no tenemos duda. Gracias de verdad, creo que además es un ejemplo para, para cualquier colectivo que quiera pelear por algo. A título individual, a título colectivo. Este aplauso es vuestro y es para vosotras y para vosotros, que sois unos valientes, unos y valientes. Y seguimos aquí en el cañón. mañana seguimos nuestra ruta nos vamos a Granada, tenemos que tocar Granada, nosotros venimos de las afueras de Madrid, de arriba hacia Madrid, pero nos volveremos a ver más tarde más temprano seguro en cualquier lugar, en la vida misma, ¿vale? Seamos felices. Eh... Estas son palabras del de, de gran artista Pedro Pastor. Vamos a ver, nos van a interpretar la última canción. O por lo menos hago el intento. Para dar la verdad, desnuda. En música captura. En bus captura. En bus captura. En Busy captura. unos pocos la pueden comprar Por eso canto, creo, me vivo. Por eso escucho al viento y al mar Por eso lucho, a la par y te escribo Porque estoy vivo, tengo que cantar Canto por vos, canto por mí, Canto por este nombre También, o por lo menos hago el intento parada la verga, desnudada En música pura, en música pura La música pura, en música pura Canta canta huele la abuela, huele huesora huele la abuela, Huele, huele abuela, la Canta abuela, huele Huele huesora Huele la abuela, Canta la regalo su la y a para contarlo voy de corazón. Mientras la, Pensarle, Pensarle. -tú? Todo? Cantarle, a la la la voy la a a la a a cantarle fuerte alba que no pare y que no pare la alba alba alba esto como el último sumido así que vamos a subir mucho para arriba y vamos a saltar los Pedro Pastor, aquí en las vías en la plaza del, del soterramiento en directo en día 252, o segundo 252 días seguidos, en un día muy importante, porque mañana encierran a la gente en el barrio cierran el paso a nivel de la senda de los carres mañana cierran una parte del barrio mañana hoy la gente está aquí pero mañana estará ...más aquí todavía... Eh, porque estarán más encerrados... ...así que... ...no permitamos que se encierre a la gente... ...y gracias a Pedro Pastor por apoyar esta lucha... ...por estar aquí hoy... ...hacer un hueco... ...estar con esta gente tan digna... ...Pedro Pastor y su banda... de la puerta salvación nos han vendido en este país dolido en llama, las cenizas del olvido de mal. no recuerdan qué pasó y si recuerdan no lo cuentan bien no se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan miente. Miente. No hay heridas por abrir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 Si ves, no hay ver Sin flor, no hay flor, olor, sin olor, olor. No, hay no hay poema, sin poema, no hay tema, ni verdad En la canción, sin verdad No hay, hay belleza, sin belleza, belleza, no hay, no hay baile. baile Sin flor, no hay aire No hay aire Una transición a ninguna parte no soy yo y se yo el espacio entre nosotros una transacción de poder en parte con lo que a los mismos en cara de otros no recuerdan que pasó y si recuerdan no lo cuentan bien no se acuerdan de lo que pasó y si se acuerdan Baby si me llega Pedro Pastor, su banda, aquí apoyando a una Murcia libre de muros. Resistencia, dice. Saludos, Leo, Igma, todas las personas. V de Arta. Sí, todas haciendo RT. RT, y tuitear con el hashtag. Nos encierran en el barrio. Mañana van a encerrarnos. Alguien, alguien tenía que ser, y a mí me cabe el honor. No podemos, de, no podemos dejar a este grupo de gente, a Pedro y a sus muchachos, que han venido a Murcia y han querido pasar por las vías. De Casta, de, de Casta le viene Algaldo. De Casta le viene Al Galgo y a Luis Pastor que muchos recordamos los que peinamos canas, ¿quién iba a decir que 30 o 40 años después se iba a seguir cantando por la libertad y por los derechos, como era hacía parece, parece que es, son canciones de otra época y sin embargo son actuales, porque hemos regresado en derechos. Y, se, y tenemos que seguir defendiéndolos. Gracias Pedro. Gracias Pedro. Y gracias a Jesús Cutilla. No quiero dejar de decirlo porque está dejándose los pelos por pues, traernos conciertos como este aquí a los días. Jesús. Jesús. Mira, nada, nada, puta, aquí tenemos a Jesús Cutilla. No quiero Jesús. Hablarme más, pero a todos a todos, algunos hoy caras nuevas no dejar de... Aquí pensar. tenemos a Jesús Cutilla, Jesús todos los días Hoy son 252 días seguidos os esperamos todos los días Gracias uh. Tienes que mirar la otra cámara? Sí, sí, sí. también no pasa nada ¡Gracias! No. No. Eh, sí, el fin directo y, se, y luego se queda ya la grabación en Facebook, YouTube, que se queda toda el grabación. sale salir en la tarjeta al chico este para que algo? eso? No, aquí, en cuenta, mira. ¿Aquí no lo encuentro. pero tienes. gracias. ¿sí? Insisto, mañana mañana cierra uno de los pasos a nivel que están junto a las vías, aquí, junto a este paso. Está a un kilómetro. Mañana estos barrios se verán más encerrados, un poco más encerrados. Hay un hashtag que la gente de estos barrios está utilizando para denunciarlo, que es nos encierran en el barrio. No se encierran en el barrio. Puedes utilizarlo en Twitter, en Facebook... En Instagram, nos encierran en el barrio. Nos encierran en el barrio. No quiero hacerme muy largo, pero recordaros, recordaros que estos 252 días continúan. continúan Y el miércoles nos esperan los vecinos, la plataforma de Totana, que tienen una buena lucha también en contra de un tendido ferroviario que han cambiado por otro que había propuesto anteriormente y que perjudica mucho más que el anterior. No han tenido en cuenta ni alegaciones de vecinos, ni acuerdos de toda la corporación municipal y siguen ciegos en, en, su, en, en su empeño de ir por delante de los derechos de, del pueblo de Totana como están haciendo aquí. De manera que... Ahí vamos a fletar un autobús, saldremos a las 7 de aquí y volveremos a las 9 para que a las 9 y media estemos de vuelta como todos los días en las vías. Y mañana el intermedio que nos habían dicho que era hoy lo han atrasado para mañana. Vamos a proyectarlo en directo aquí de manera que no quedaros en vuestra casa a ver el intermedio y venir aquí a verlo. Lo veremos en la pantalla aquella grande mañana, martes y el miércoles a Totana, sin olvidar que tenemos que hacer algo, porque mañana noche quieren cortar el paso a nivel de la senda de los garres ya. Tendremos que pensar qué hacemos de manera que saquemos fuerza. Saquemos fuerza desde nuestra, una, nuestra última célula de donde tengamos energía y mañana seguimos aquí con el intermedio pasado a Totana y por el cierre del paso a nivel de la senda de los garrers ir pensando qué hacemos. Nada más, gracias. Pues ya lo ha comentado Joaquín Contreras también, mañana la gente más encerrada que nunca, ¿eh? mañana por la noche van a hacer la obra, van a cortar un paso a nivel, es decir, hay varias formas de cruzar, entonces, pues ahora en lugar de, hay personas que tienen que dar una vuelta de medio kilómetro por un lado, medio kilómetro por otro, pues tendrán que dar una vuelta de varios kilómetros, ¿eh? va así, entonces hay que seguir luchando, compartiendo, el hashtag, nos encierran en el barrio, en Instagram, en en Twitter, en Facebook, importantísimo, invita a tu gente que siga la página de Facebook, para que vean todo esto, hay que llegar a más gente, hay que llegar a más gente, que esto se sepa, que esto se sepa, que toda esta lucha no quede en balde. En Periscope, en Facebook y en YouTube también, también está el canal en YouTube. Podéis compartirlo, es importante suscribirse. El día que quieras, pues te lo dejas y ya está. El día que, que, que soterren, pues puedes dejar de seguir, todo lo que quieras. Pero ahora tú formas parte muy importante de esta lucha ciudadana. Darío, ¿quieres, mu ¿quieres muro? ¡No! ¿No quieres? Que... ¡Muro! Ahí estamos, Darío, luchador Biaquín. Sí, hoy hay muchísima gente, también el concierto ha sido sorpresa de Pedro Pastor, que está de gira. Pedro está de gira. Venga, espera, espera. Ha estado en, en Cornellá, Salamanca, en Cáceres, Toledo, Madrid y en Valencia, hoy. Ayer estuvo en Murcia, hoy de nuevo aquí y mañana va a Granada. Mañana va a Granada. Málaga, Bilbo y Donostia. 25. De, de, bueno, mañana no, el 25 de mayo a Granada 26, Málaga 1, Bilbo 1 de junio Y 2, Donostia Y 2, Donostia Toma. No sé Pedro, Oye, solamente, darte las gracias por el, apo por el apoyo que estás dando a esta lucha, ¿vale? Hemos visto también que eh, en, en cuatro días te vas a Granada, uh -huh. en Granada está partida ya, Granada le dijeron que en seis meses ponían el AVE, no ha llegado AVE y está partida ya, uh -huh. lleva tres años sin tren, sí, también, sí. porque si vas para allá... Y alguien te comenta, aquí lo que estamos haciendo, la gente lo que está haciendo es intentar que no pase como en, en Granada. Y también, pues si le das un guiño allí a, a la gente de la Marea Amarilla de Granada, pues también te lo agradecerán seguramente muchísimo. Y bueno, muchísimas gracias por tu presencia. ¿Cómo surgió el, el estar aquí esta noche? Bueno, la verdad que a través de Diego Miñano, que es un chico de aquí de Murcia que está muy involucrado, ...que fue el que me acercó esta causa... ...que no, yo como muchas otras personas... hace ...esto fue hace doscientos y pico días... ...pero no me había enterado... ...porque no había una visibilización mediática, ¿no?... ...entonces yo no sabía de lo que estaba sucediendo... ...y él se acercó, me, me escribió, me dijo... ...Pedro, mira lo que estamos teniendo... ...esta lucha vecina que estamos teniendo en Murcia... ...por esto, por lo otro... ...y a partir de ahí pues vengo siguiendo... ...con lo que puedo vuestra lucha... ...y no quería perder la oportunidad... es la primera vez que bajo a Granada... Este, ...desde el año pasado... ...desde que está esta lucha abierta... ...este campo abierto y no quería, o sea, pues que es lo que nosotros sabemos hacer música y creemos que la música sana y alegra los corazones y es una manera también de apoyar y de, y de alimentar la esperanza y la ilusión de la gente que está aquí quemada porque quema mucho una lucha tan difícil como esta y, y tan constante y, y entonces agota, entonces para que no, la gente no se agote y siga luchando pues hemos traído lo que tenemos que es música ...no nos queríamos ir de aquí sin pasar por, por las vías... ...pues esto es, es ya, más que una protesta... ...es un movimiento sociocultural, esta revuelta de la huerta... Y, ...y en toda esta gente, y en la gente joven... ...ya quedará en la impronta... ...todos los descubrimientos musicales que se, que se ha hecho... ...porque tú sabes que la música es lo último que se olvida... ...incluso las personas que, que tienen Alzheimer... ...lo último que olvidan son las canciones de la infancia... ...entonces, entonces tú lo que, lo que has hecho aquí... ...tiene muchísimo más mérito y muchísima más repercusión... ...y va a quedar grabado en la, en la memoria de muchísimas personas... ...te lo aseguro, ha sido un descubrimiento para muchas personas... ...para mí también, eh, mucha gente me lo está diciendo... ...oye, este descubrimiento ha sido impresionante... ...hay que agradecerle a Jesús Cutillas... ...muchos de los descubrimientos musicales que se han hecho aquí... ...pero que sepas que esto ya ha quedado aquí... ...y que pasarán los años y recordaremos ese momento de estar con Pero Pastor y su banda eh, escuchándoles, impresionante. Yo tengo que decir que para noso que a nosotros ha sido mágico, porque bueno nosotros hacemos muchos conciertos, llevamos mucho tiempo apoyando las causas sociales, pero uf, no ha sido habido con energía y uf, estoy como, aún estoy como revoltillo ¿no? del hombre de lo que se está viviendo, porque es, es una realidad muy dura, pero pero es esperanzadora. ¿no? Para nosotros también se trata de contagiarnos, no venir aquí no solo es traer lo que nosotros sabemos, sino aprender lo que aquí se está haciendo de algún modo, ...y contagiarse de una energía luchadora... quiero decir, de una energía colectiva... ...que está aquí, día tras día... ...y eso es importante, porque tiene que ser... ...no como en Gamonal, como ya tantas luchas... ...que, que sabemos sociales que se han conseguido... ...y han sido una mecha... ...que tira que enciende un, un fuego que no es... Que, que, se, ...que se expande, ¿no?... ...y esto no solo es necesario que se sepa... ...para el apoyo de, de, de fuera para adentro... ...sino de dentro para afuera, que esto también se pueda... ...expandir, ¿no?... ...y cuando los vecinos no estemos de acuerdo con algo que quiera hacer... ...la municipalidad, el gobierno... Po, po, ...seamos capaces de reunirnos, de organizarnos... Para, ...para enfrentarnos a ello, ¿no? Entonces es un ejemplo para muchas de nosotras... ...y para mí y para nosotros ha sido muy emocionante... ...estar hoy aquí cantando. Pues, pues que sepas que se educa con un ejemplo... ...no todas las personas... ...que además tienen la habilidad... ...tienen el, el arte que tenéis vosotros... ...tienen la valentía de venir aquí a la vía... ...no todas las personas... ...tú y tu gente sois una de ellas... ...y eso es también un ejemplo... ...para que la gente joven se atreva... ...a venir a las vías claro, y que se educa con el ejemplo... ...y tu ejemplo de hoy, está educando hoy, mañana y por mucho tiempo... ...muchas gracias Pedro. A vosotros, muchísimas gracias. Claro. Pues agradecer... ...sí, sí lo sé. ...agradecer a Pedro la valentía, ¿eh? ¿Cuántos cantantes haría falta a... que son de Murcia y que no están en las vías, ¿eh? Que no se atreve, no se atreve... ...porque tienen miedo, tienen miedo... ...y no se atreven, pero es que aquí la gente... ...si tiene miedo, el miedo se lo trae a las vías... ...si tiene miedo, el miedo se lo trae a las vías... ...entonces, tenéis un... ...tenéis un tuit... ...citando, bueno varios, citando a... a Pedro, para que lo podáis seguir... podáis escuchar luego su música... ...Pedro Pastor G, es en Twitter... ...Pedro Pastor G... ...para mí particularmente... Un, ...ha sido un gran descubrimiento... Música que da vida, música para la vida. Mañana, eh, Ayer se lió, sí, mi, correcto. A ver, es que normalmente pues parece que cuando van a hacer obras, pues primero atemorizan a la gente para que luego la, la gente no venga, o, o yo qué sé. O la atemorizan para que se movilice y entonces justificar una presencia policial masiva. Vete tú a saber lo que puede pasar en la, en la mente de una persona corrupta. Buenas Sorora en la mente de una persona corrupta. Vete a saber. Dani está fuerte, Dani ha recibido muchísimo apoyo, muchísimo apoyo. Eh, ha descubierto, más aún, porque él ya lo sabe, él lo vive, que la solidaridad es muy importante. Eh, en Twitter la gente le está enviando muchísimo apoyo. En un tweet... Tiene miles de, de retuits, cientos de respuestas, mensajes, preguntas, camina por la calle, la gente lo va parando y le, y, y, y le va, pues, mostrándole su admiración, su admiración. Y luego, pues oye, fijaos el mérito que tenéis vosotros, vosotras que estáis ahí, tú que estás ahí, ¿eh? compartiendo y viviendo esto, porque tú lo sabes, tú mismo a mí te has incorporado hace no mucho, y ya... Seguro que ya tienes un cosquilleo cuando nos ves aquí todas las tardes, eh, en esta plaza de las vías, ya mm, tienes también esa emoción, porque yo la verdad que tampoco lo he llegado a comprender mucho, pero cuando, cuando he llegado a ver el Periscope al, algunos días que no he podido venir para acá, pues también te das cuenta de que emociona muchísimo verlo en directo, no y ahora pues en YouTube y en Facebook, es, es impresionante, es impresionante, ¿no? El cómo, ...sí se puede incluso mostrar... Eh, ...en un medio audiovisual... ...mostrar bondad, benevolencia, compasión... ...generosidad, solidaridad... ...y cómo la gente también se engancha a eso... ...nos enganchamos a eso... ...ya basta ya de decir que la tele... ...se emite basura porque es lo que la gente quiere... ...eso es absolutamente falso... ...hoy hay muchas opciones para ver a la televisión... ...y mira, pues ahí está tantísima gente... ...el vídeo de ayer pues... Lo han seguido miles de personas, en Facebook también y porque aún hay personas que, que todavía no están invitando, es importante invitar a gente en Facebook, ¿eh? invitarla a que le dé gusta a la página, más que nada para hacerle un poquito la vida más fácil, no para que todo esté a un clic de distancia y también en, en YouTube, porque si... Si nos quieren callados, nos quieren invisibles, pues que, sepa, que sepan que todo se emite en directo, sin censura de clase alguna. Sin censura. Mi, mira, un mensaje precioso. Dice que los, nos seguía en Twitter y ahora que se ha enganchado a Perico ya no nos puede dejar. Es eh, claro, es que es. Es impresionante. Es impresionante. Además, mi es el mensaje. ...de esperanza que esto transmite, verdad... ...un día nos dice... ...un día nos dices tú, oye... ...vente a Osona que hay... ...aquí también una lucha vecinal... ...y, y aquí queríamos un pipabús ...y nos vamos a Osona... ...y nos vamos a Osona y a donde haga falta... ...indignado, claro, me, ayer me viste indignado... ...yo lo que no comprendo particularmente... ...es cuando en televisión están haciendo un reportaje... ...y están preguntándole a los vecinos... ...a la vecina y, y están sonriendo, están... ...vamos a ver... Eh, Aquí a mí me toca, pero es que si yo me voy a Osona y ahí hay una lucha, pues, por lo que fuera, pues yo lo primero que hago es empatizar con los vecinos, con las vecinas, con la gente, y una vez que empatizo, pues ya podré mostrar lo que está pasando. Pero si no empatizas, ¿qué puñeta vas a mostrar? No, no se puede mostrar nada, no puede mostrar poner una cámara y, y estar riéndote. Así pues puedes, porque se hace, sí se puede, pero no se debería hacer. ...hay que mostrar la realidad... ...y cuando hay indignación hay indignación... ...cuando hay admiración... ...pues ahora estábamos ahí... ...con Pedro... ...con Pedro Pastor... ...y su banda... ...pues estaba mostrándole la admiración... ...¿sabes?... ...pues claro... ...y aquí no nos avergonzamos... ...ni de mostrar admiración, indignación... ...mostrar... ...compasión, generosidad, solidaridad... ...y ni de cagarnos encima... ...si es que por el miedo nos cagamos encima... ...¿sabes?... ...literalmente... Pues nada, pues la mierda se limpia, comprendes, la mierda se limpia, ya que todos los problemas fueran como ese Que hay miedo, pues nos traemos el miedo, que nos cagamos del miedo, pues limpiamos la mierda del miedo Y ya está, y ya está, Sí, no es problema, no es problema No hay gente que se va a escalar montañas y se les congelan los dedos Pues aquí, aquí pues como si nos tenemos que cagar encima, ¿sabes? Venga, vamos, vamos, vamos, vamos a ver si se viene la gente Mi dice que nos sigue desde noviembre en Twitter, fíjate, desde noviembre en Twitter y luego ya decidió dar el salto a Periscope Vale, El eh, sujeto sujeta este momento, a partir de la distancia, empatía Marí, vale. Marí, mire a ver Mira, ve aquí la reportera. a, a No, ni no, lo fallamos, una vuelta. Si sí, No se puede. No se puede. Decir por ahí que lo vente. Es es Entrevista a la Isma, entrevista a la misma No, Está grabando. No, no lo Está grabando. sé. Está grabando. Yo lo veo. Venga, ponte allí, ¿tá? ponte Ponte ahí, ponte ahí. Ponte allí. ponte allí? ¿La ya ves la posición. En calle Quepía. Ima te dije no, no que poner policía, aquí, que está mega en en reportera, entrevístala. Ahí, besito, ah, besito, oh. Ima. ¿Estáis bien? viendo a la Ima? Mira, ¿ves lo que te dicen so Pablo? Hablo con no, mi, todo... niña. Mi, mi niña. Mi niña, entrevístala. Buenas noches, Ima. Buenas noches. ¿Qué te parece el cuadro que hay detrás de ti? <ríe> el, cuadro... el cuadro que hay detrás de ti. Pero por derecha telechi izquierda. Lo tienes torre de dos. Lo tengo por la izquierda. Pues, hola Isma. No sé. La niña es poco de ¿eh? saluda a No sé de dónde han salido, pero la verdad... Que no sé, a ti te pone este... No. Hola Isma, te están saludando. Ah, me están saludando. ¿Te están saludando? Isma, saluda que te están saludando. ¡Hola! ¿A poco, ¿A, cuántos vecinos? a poco porque vienen muy poco. Se ve que le afecta a poco Esto no afecta a todos pero, pero no afecta a todos Claro, exactamente, ¿verdad, Carmen? Venga, tú Habla ¿Qué quieres que te diga? Venga, tú qué quieres que te diga Pero ¿quién eres? Que me saludes Ay, no sé ¿no? Fernando, ven aquí Fernando, del barrio, del barrio El Progreso. ¿Qué pasa? Pregunta. Mira, aquí tenemos al. A un vecino, Jaima a un vecino de las vías. Afectado, Afectado. Indignado, indignado. Que lo lleva a lo mejor requemao, que puede, requemado. Pero lo vamos a lograr. ¿Verdad pero, que sí? Sí. Ahora nos vamos a ver el soterramiento, la profundidad que tiene y la longitud que tiene. ...porque yo no me creo nada de nada... ...¿tú te lo crees Fernando? Yo no creo que avancen a eso que decían cinco metros al día... ...porque si no ya habrían hecho la mitad y vamos... Exactamente. ...y la grúa es que llevamos días para que funcionando... ...está siempre desmontada... ...y nada, aquí vienen los catalanes y la obra sigue como estaba siempre... O sea, que, o sea, que nos toman el pelo... ...se piensan que somos tontos pero de, de eso... Nos relevan a la policía y nosotros aquí todos los días los mismos... ...o sea, nosotros quemados y los policías refrescados... ...ahí seguimos... Los policías, me parece a mí, que se ve que le han dicho que hay que recaudar para terminar, que venga el AVE, para terminar las vías. Y están, vengamos usted, a derecha, izquierda, pero da igual, nosotros tenemos un... un... La paciencia y la educación de, de, de esta gente tan maravillosa, para aguantar y no permitir que hagan esto de ninguna manera. Como dice la plataforma, ¿no? De forma pacífica, mientras que podamos, porque los violentos son ellos, con esos uniformes, sí. cuando salgan los cascos y los... Escudo y las porras ya. ¿Se piensa que no bueno. tienen miedo, pero los miedo no los tienen miedo. ¿Se ha ido ya? ¿Se ha cortado? Se ha cortado. Sí, bueno, pero estatuar a Fernando. Venga, ¿Dónde has dejado esta noche el tambor? ¿El tambor dónde está esta noche? ¿Qué? El tambor, ¿dónde lo has dejado? El tambor lo he dejado porque se rompió. Se rompió, se me rompió el tambor. ¿Cómo vas a soterrar con los podos de agua que hay en toda Murcia? Si claro. Te preguntarán... Los pozos de agua y la acequia, porque cuando levantaron esa pasarela resulta que hay una acequia que pasa por debajo. Pero vamos a ver si cuando algún día, no sé si se pondrá en uso o no, igual se hunde la, la Oye, le la contesto acequia. a eso. ¿Y en Alicante que, que hay playa y cómo han hecho esos terramientos ¿Y, y en Bilbao. ¿Y en Bilbao cómo lo han hecho? Y en Almería cómo lo van a hacer. ¿Eh? ¿Hay agua? Bueno, Creo y, que en Alicante hay más que en Murcia. Y también hay maquinaria mejor que la que hay. Aquí hay tuneladoras y aquí no están. O sea, es que tenemos aquí lo, lo más arcaico y lo más viejo. Por supuesto, contando lo que lo, son las cercanías, son trenes de 30 años que todavía están circulando. Llenos de graffiti y bueno, ahí sigue. Esto es preguntoso. La pregunta es. Eh? ¿Qué, pregun ¿Qué, pregun no? ¿Qué pregun no. pregunta? Venga, pregunta que tenemos ahí. Voy a dar un, una, una noticia de última, vez. De última Venga, hora. Vale, ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! <risa> bueno, ahí. ...la iniciativa de que en las fiestas del barrio... ...para finales de julio, 25 de julio, Santiago el Mayor... ...se realice un campeonato deportivo ¿no?... ...ya se hizo aquí una carrera... ...el 11 de marzo pasado... ...y ahora, por no repetir otra vez carrera... ...la idea es... voleibol ...en donde la participación puede ser más femenina... ...y fútbol, sala o fútbol para, para los chavales... ...entonces esos días... ...finales de julio hasta el 25 de julio último día... Campeonatos deportivos, ¿eh? esos Pero son Voleibol, a... Fútbol Sala, en principio, claro, con su Pero red. Se pone la red en medio de las vías, Norte-Sur. En principio, el alcalde pedáneo dice que en las pistas de los colegios están a nuestra disposición, entonces serían lo, el sitio más idóneo. Ahora, ¿qué hacer aquí el Voleibol? Bueno, bueno, bueno, bueno, estupendo, ¿sí? ¿no? Bueno, tú te vas al norte, yo me quedo en el sur. Así que ya sabéis, estamos viendo qué personas pueden organizar. La Junta de Distrito proporciona los medios materiales, tanto pistas como trofeos, dinero, etcétera. Y luego por lo demás, pues eso, organización, arbitraje, crono, estamos viendo que en persona lo lleva. Y, y todo el que quiera apuntarse a participar, que, que se vaya haciendo la idea de contar con los amigos para apuntarse los, los equipos. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Más bomba. Que, va, que, ¿Más que bomba? la Que la, Virgen, que la, pasa. Que la va a pasar. No, ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué, ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho ahora? Hay que darle ahora ya ya ya está bien, Ya la vi rota. Bueno, pues. Bueno, pues ya cansá, ¿eh? Los días anteriores al 25 de julio, a ver si hay sí. bastante equipo para poder podéis campeonato. Escucha, hola, ¿podéis explicar un poco por encima todo el conflicto? Todo el conflicto. Bueno, el conflicto lleva, aquí hay gente que lleva ya 30 años con el conflicto, que, que surgen proyectos de soterramiento y no lo ejecutan y hay impacto medioambiental que no hay y se hacen una obra que, que no tienen que hacer. Levantan un muro, nos ponen una pasarela y los políticos nos llevan engañando ya, una porro de años diciendo que soterran, que soterran y no soterran. Dice que las máquinas avanzan 5 metros al día y es falso, la, la, la, la obra no avanza. En la zona norte de Murcia hay vecinos que están convencidos de que se está soterrando y aquí no vemos más que nos levantan un muro, que nos levantan una pasarela y de, de la noche a la mañana nos cierran el paso. Mañana parece ser que quieren cerrar el otro paso y después de aquel que toca este. Disparate, un disparate. días que lo el paso a nivel que estén aquí todos los de la los de si luego vamos a coger alcantarilla vamos a estar sitio ¿No? el miércoles el miércoles la totana y dónde está cecilio cecilio está descansando déjalo descansar un poco. Bueno, yo ya no sé a quién... Uy, se va a Ay, mira, estoy viendo, estoy viendo... Chufa para los guardias. Estáis viendo que, que, viendo que desfiles tenemos más graciosos. A ver, Antonio, háblos, ¡No, hombre, de ese coro. público de ese que hay. es la actuación? No, tengo, tengo no, que yo no sé lo de la, de la actuación. No sé cuándo es. Antonio, que no me hable del... De, de, ah, del tema de aquí. Para mí el tema de aquí se resume en... Antonio, de que te has pelado y te, te has quitado la barba... ...como me lo decía a menudo... ...ya no encuentro barba para quitarme... ...cada día que puedo me la corto... ...a ver si... Ya... Venga, el, conflicto... ...el conflicto de aquí para mí es... ...mentira y corrupción... ...esas dos palabras son para mí fundamentales... Eh, ...mentira desde el primer día que se empezó esto... ...hay mentiras. ...y continúan... El, ...sobre todo... Eh, ...la mentira del, del 14... De, ...el 15 de noviembre... ...cuando dijeron... ...empieza el soterramiento... ...que vinieron todas las televisiones... ...y se pasó a toda España... ...eso es la mentira más grande que hay... Y, lo, ...y los que estamos aquí lo sabemos... ...no hay soterramiento... ...ni lo va a haber en mucho tiempo... ...desgraciadamente... ...y luego la corrupción... ...todos sabemos el tipo de cantidad de corrupción que lleva esto... ...en un tramo de un pueblo de Alicante... ...aquí no, no recuerdo si... conteniente, tal... ...ha habido 71, 74 millones gastados... ...y de esos 74 hay más de 60... ...que están no se sabe dónde... ...en los bolsillos de quién... Por tanto, esto es corrupción corrupción y mentira. Y lo siento, pero es así. Y, y hasta que no lo demuestren, la, la corrupción todos los días se ve que efectivamente está ahí, porque está saliendo en los periódicos en todos los lados. Las mentiras, los que estamos aquí, lo sabemos perfectamente. ¿Y por qué no han traído ya una cámara con la televisión? Han dicho, señores, de los que estáis en las vías, vamos a hacer una, una excursión. Gracias. Gracias, madre mía, madre mía, no me mintáis que estoy hablando de mentiras, estoy hablando de mentiras, no me mintáis, por favor. Así que, qué fácil sería coger una cámara y coger, decir, venid los vecinos, vamos a ver lo que se está haciendo. ¿Por qué no lo hacen? Porque es mentira con esto, no hay nada como que llevar una cámara y que lo veamos y nosotros no tenemos ganas de seguir aquí tantos días como llevamos ya, nos quedamos en nuestra casa gracias a Dios, pero es mentira porque si no lo harían ¿Y la sexta? preguntan, ¿y la sexta? ¿la sexta mañana? La, sí, mañana la sexta mañana traerán un proyecto, sobre aquella pantalla se proyectará, yo creo que a las 9 de la noche habrá que estar aquí y bueno, cuanta más gente esté mejor, para ver el programa que hizo Gonzo y después de la programación hay sorpresa, así que mañana hay que venir. Mañana chocolate caliente. Pero la sorpresa es del chocolate, es lo que viene después del chocolate. ¿Ah, después del chocolate otra cosa? Sí, pero hay que estar aquí para vivirla, no se puede adelantar. Yo no me lo voy a perder, ¿te lo vas a perder tú? Yo vengo, yo vengo todos los días, yo no me lo pierdo. Lo que es después de la La sorpresa. ¡Paco! ¡Eh! Venir coste cero, lo dice el carnicero. Venir coste cero, lo dice el carnicero. Venir coste cero, lo dice el carnicero. Venir coste cero, lo dice el carnicero. Venir coste cero, el Venier, coste cero, el Venier, coste cero. Eh, Mario, ¿dónde pijo estás metido que no te vemos? Mario Gómez. ¡Me han dicho que estás perdido! Mario, ¡Que las mujeres de las vías te quieren Mario, dar dos Mario Mario, Mario, ¡Mario! ¡Mario! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Mario? ¡Ay Mario, Mario, Mario, Mario! ¡Qué tiempo aquellos que cogían la pancarta y nos abrazabas, Mario! ¿Qué pasó contigo, Mario? ¡Qué tiempo aquellos que te pongaban la pegatina de embustero alcalde, Mario! ¡Con qué gusto y con qué sonrisa! ¡Ay Mario, cuando viniste a la plataforma a decirnos... ¿Qué queréis más? O sea, po pues queremos poquita cosa. Y resulta, Mario, que te colocamos. ¡Te hemos hecho aconsejar! <risa> Mario, Bravo, ¡Mario! Y no son 6.000 seis, seis, oh, mil, tres 3.000 mil, mil, y 6.000 euros de paga, los que sean, hijo mío, estarás contento, ¿no? Y lo encima tú arrimás alrededor, Mario, a, a que estarás contento. Mario, ven a las vías, te queremos aquí, si te necesitamos, si lo sabes, que sin con ti no somos nadie. Ven a las vías, Mario. Te queremos, Mario. Te queremos, Mario, Mario, Mario, Mario, Una pregunta Mario. para Paco. El pasado 13 de mayo estuvimos en Beniel y con su lema, cuéntanos la experiencia que viviste. Nada, Beniel es una, una hermosura nueva de Beniel. Habíamos ido ya dos veces a Beniel y habíamos visto el muro que han colocado allí y que la gente viera que era real, que no van a colocar un muro de 7 kilómetros en Murcia. ...nuestro consejero de momento... ...Patricio Verde, Valverde... ...no va a Estrella Levante... ...que hay más cervezas por otro sitio... ...le vamos a hacer boicote a Estrella Levante... ...por este tío... ...pues bueno, entonces... ...dice así tan fresco, que no nos preocupemos... ...que... ...que van a cortar siete pasos a nivel... ...y se queda tan fresco, es decir... ...que van a hundir a unos vecinos... ...y van a hundir vecinos, pues bueno... ...uno vez dicho de eso, fuimos a venir y vimos allí... ...la degradación y el muro que hay... La alcaldesa del PSOE, PSOE, temblaba la mano, levantaba la mano así temblando y agradecía que fuéramos allí a acompañarla, porque ella estaba harta de reivindicar que Beniel es una estación adecuada para el ave. Estaba harta de que le han puesto un muro y que quería, tan solo lo quería unos 500 metros como Orihuela, como tiene Elche, y que nadie la apoyó. Que si lo estuviera a su lado, hubiera un hubiera Y digo con esa que tenía que estar allí. En su fai, guardia siguiente, no puso nada, Diego. Que aquí estuviste con la Ana, que está hecho de fotos, que conmigo también está hecho fotos, que en los, en los mayos de no sé qué de Alama también quería fotos. Diego, ¿por qué no las. Diego! Diego! Diego! Diego! Diego! Diego! Diego, Diego, Diego. Diego. Diego. Pues Diego, vamos a ver. Has dicho, ya nos dijiste aquí, que te falta, es que no has quería entregar tú como en la boda. Pero si te hemos entregado yo la, la erras, pues te digo, pues entregalos, duro, pasa nada si hoy día nos casamos y no nos casamos y nos casamos y, y hacemos de todo. Tú la, hazlo de todo, Diego, ven aquí a las vías y di que venís con tercero. Y, y le coges de la mano a Mario. Y, y, venís le, los dos. y venís, Mario, por supuesto. Mario y Diego sois necesarios. Os votamos junto con ahora, con Cambiemos, para echar al PP, a PP, a Ballesta, a López Miras... ...lo hemos echado... ...ya Bernabé... ...y ese quién ...ya Bernabé... ...Paco Luba... ...pues os necesitamos... ...si es que sin vosotros no somos nada... ...Diego te... y Mario te queremos... ...Diego... ...Diego... ...y Mario... ...os queremos de corazón de verdad eh... ...aquí... ...mañana chocolate calentico... Ma ...mañana mira que viene la... ...dicen que ha venido otra vez Gonzo... ya veremos y... si... ...pues bueno... ...pues mañana aquí tenéis una... Eh, ...un abrazo... Nosotros, es que os necesitamos. Ya Balleta también, si quiere venir Balleta también, tampoco pasa nada. Hacemos una cama esa redonda. Sí, y a Bernabé, ¿También, ya a Bernabé a... también, pero eso sí, ya sabéis para qué venir vamos para come mucho pa, pa, pa eso, para pa casamiento. <risa> <risa> venir para casamiento, no venir para luego, para la foto. No, bueno, Más cosas. Venga. ¿cuántas mujeres aquí están? Venga, ¿qué me quieres que le diga? Eh, no. Eh, no sé nada. ¿no? Eh, es que no sé... Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Es que Mario mira, mira qué Mario te conozco poco, pero tengo, no duermo, no duermo, tengo pesadillas, es que no duermo, de verdad, de que Paco me dijo. A Mario le gusta más estar con Rebeca. Ay, ¡Ay, Rebeca! ¡Pues yo tengo, tengo un abrigo! Gustó, venga. Si tú tienes Rebeca, yo tengo un abrigo. ¿Qué le dije a ¿Qué le dije yo? dijiste No me acuerdo. Pero te quiero, Mario. Ay, no, Victoria, Mario, te, queremos, te quiero. En el fondo de verdad te queremos. En el fondo eres buen zaga. Pero no te vas a comprar un chale de 6, mil e... de 6, eh, 6 millones de euros. ¿Qué se le ocurre? Eso Esa no. No, no, que no? No, no. Eso es una locura. Venga, dile algo a Mario. Dile pues nada, a Mario, que lo queremos, Mario. Una vez dicho, el primero se dice, ¿qué quieres, prefiero, Mario? ¿Lo malo o lo bueno? Primero se dice lo malo y terminamos con lo bueno. Lo bueno, Mario, es que te queremos aquí. Todas las mujeres, tú no sabes que tienes 15 mujeres detrás de la pantalla. Escucha, ¿pero me habéis subido para arriba o para abajo? ¿Vale? <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de ellas, más encuadra, encuadra, ¿Cuál de ellas más Mira, mira, mira. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ahí. Pues Mario, venga, exactamente, venga, da la vuelta, vale. Bueno, pues Mario y Diego. Venga, muy bien. Pues Mario Qué malo que quiere es Mario. Mario es el creo que es el portavoz, es el ex concejal de ciudadanos por Murcia. Venga, ¿preguntad más cosas si no preguntáis? Cuando dice que ir quedan los guardias? ¿Qué lo que se los guapos son... Cland... Los guardias, vamos, los guardias sí, sí. Las nacionales son... Yo siempre he dicho que esto es nuestro agora, o la agora de este templo, en el cual la Policía Nacional son nuestros protectores y es la garantía de la democracia nuestra. Estos señores de atrás son las columnas fuertes de nuestra democracia. Lo único que os repito siempre es que hay unos gobernantes que hemos colocado, como puede ser Ballesta o puede ser la sea que son unos embusteros y trileros. Pero estos señores son los verdaderos baluartes de nuestra democracia. Estamos en el agora. Esto es un templo. Y estos señores, esto es nuestra democracia. Estos no son nuestras columnas y estos son los que nos van a defender. Ahora los políticos que nos mandan son una putadera mierda. Los políticos que nos mandan son unos embusteros, Pero estos son nuestra democracia y los que nos tienen que defender nuestra democracia. Más preguntas. Venga. Que, que mi mujer cuando dos a mí se me ha matado hoy. La gente, dice la gente de acompañar a los músicos, sí, sí. a Pedro Pastor, a su sí, banda, porque sí. nunca se sabe aquí lo que puede pasar. ¿Recuerdas venga, cuando venga, vale, identificaron sí, al, al... Vale, comunista? no, pero eso ya no. no, no, no vamos para allá. Y, venga, vámonos, venga. nos acompañamos, y, venga. Y después para la senda de los barres. Venga, vale, muy bien. Vamos a acompañar a los músicos. Venga, vale, vamos. A vamos Pastor. a la música. Venga, venga, venga, venga, venga para vámonos. Para vamos somos los medios. Venga, somos los medios, venga. ¿Dónde Que yo me iba a mi casa ya acompañarlo al coche. Vamos a acompañar a los músicos que han venido. ¿Cómo se llaman los músicos? ¿Cómo se llaman los músicos? No sé, no sé. ¿Cómo se llaman los músicos? Pedro Pastor. Pe Pedro Pastor. ¿Y quién es Pedro Pastor? No lo sé. ¿No sé quién es Pedro Pastor? Yo, yo sí, hijo de Luis Pastor. hijo de Luis Pastor. Cantautor del año 78, que yo lo vi aquí en Murcia, que a mí me encanta, me encanta Luis Pastor, Pero Pastor. Protesta, No, Luis Pastor, Luis Pastor. su padre. Su Además se lo he preguntado y dice que es su padre. Cantautor de los años como yo, Manuel Serray. Y... Como Manuel Mel muy bien, muy bien, muy bien. O sea que es el hijo de Luis Pastor. Es el hijo de Luis Pastor. Cantautor de los años, vamos. Sí. Bueno, vamos siguiendo al cantautor en la despedida a través de... ¿esto es Periscope o cómo se llama esto? Periscope. Periscope de Cecilio de Cecilio que me han dejado a mí con una alcachofa que me la voy a comer este es color naranja uh, si sí, parece a la, a la de Mario Gómez ¿me has visto Mario Gómez? hasta te llamas tu naranjita aquí venga Crisálida eh, de marcha, vamos de marcha, vamos de marcha, crisálida. Pues vamos siguiendo a los músicos, seguimos a los músicos. Mariposa, crisálida, vámonos de marcha. pregunta cuántos días llevamos de lucha? 252. Pero que no. Que no. Sí, ¿Se puede? Pero no quiere. Sí se puede, pero no quiere. Sí se puede, pero no quiere. ¡Sí se puede! Como veis, Cecilio ya nos está reeducando, educando y nos, a, nos hace a todos partícipes de, de estos medios. ¡Muro que no! A grabar, que no a lo ha grabado no, todo. Que no queremos, ¿Pero qué le hemos dicho? ¿Que, no, que, no que, queremos, ¿que son nuestros baluartes no, o no? ¿Que no queremos muro que no? ¡Que no! ¡Muro! ...que no... ...algozo murciano tenemos aquí... ...nada, nada... ...no queremos muro... ...que no... ...que no... ...que no... ...que no... ...¿a dónde vamos? Vamos a acompañar... ...vamos a acompañar a Pedro Pastor... ...vamos a acompañar a Pedro Pastor... ...por nuevo, bueno a ver te parece que es verdad... ...nos están diciendo aquí que vamos a acompañar a Pedro Pastor... verdad... ...su padre hace 42 años actúa en la escuela de magisterio presentando el disco Valleque. Vamos ilustrándonos aparte de eso. Entonces, Lo vamos a lograr. Mandy comentado que su padre hizo un, un disco Valleca o algo... ¿Sabes qué eso? Sí, sí, es eh, un cantautor muy bueno de Murcia. Sí, sí. Bueno, pues seguimos por la calle Lorquí, acompañando a la despedida de los músicos. Pedro Pastor. Pedro Pastor. Pedro Pastor. Pedro Pastor. Hijo de Juan Guerra. Ah, sobrino de Juan Guerra. Pues yo es que, mira, me metí en música que no conozco. Ven para acá, toma, toma. Ya. Acaba, mira, mira, graba, graba, mira cómo salen corriendo. Venga. Primo de Shakira. Primo de Sakira. No, eso tampoco, el primo de Shakira dicen que no, que no. Esto ya es una fiesta entre nosotros. No, eso nos vamos a grabar el coche del músico que es un Mercedes Serie 537 que le ha costado 7 millones de euros y la, no está la cosa para bromas. No está la cosa para bromas. Pero preguntar, bueno, preguntar que no preguntéis nada. estáis, estáis mariposas, eh, corazones, animarse. Ah, poeta. Pues el viento me. Nada, no, estamos portándonos muy bien. Nada, la poesía es ver aquí a, a tanta gente en esta despedida, que son las tantas de la noche y todavía estamos aquí en la calle, sin que nadie nos coma la, el coco. Una maravilla. Como le coja el gusto yo a esto, estoy perdido. La policía viene a sopear. Eh, nos cuentan aquí que la policía viene a sopear. Bueno, como hemos dicho, la policía viene a, a echar una mano por pues, si hace falta para algo. ...claro, como tiene que ser, sí. ...como tiene que como ser, tiene que como ser. tiene que ser... ...ya hemos comentado que... ...la policía es nuestro soporte de la democracia... ...es nuestro, nuestro soporte... ...nuestro templo y nuestra fuerza... ...sí señor... ...los políticos son los que verdaderamente so no están... ...sí señor... ...hay algunos que son... Uh. Nada, ...un momento que... ...aquí la gente comentaba que preguntaba por mí... ...es que la gente somos los medios... ...Paco es en medio, rosas es el Todo medio... Es Carmen es en medio... ...aquí la gente, no hay censura... Tienen su cámara, su foco, bueno, he, he venido a cambiarlo, su foco para dar luz, donde otros quieren sombra. Para dar voz, donde otros quieren silencio. Y para poner y dar la cara, donde otros nos quieren invisible. Y aquí está Paco, y aquí está Carmen, aquí y aquí Aste. Aste, bueno, Aste, también. No cortemos la aquí. cara, ¿eh? Venga. ¿Qué quieres que te diga? Paco, entrevista, Paco, entrevista a Ascen. Venga, entrevístame, Paco, dime. Ay, Dios mío. ¿Qué me tienes que preguntar? ¿Cómo te llaman? Yo me llamo Ascensión. Ascensión, ¿y qué nombre te ha dicho Cecilio que es? Ascensión, es más y más Es Ascensión y se llama A, tan corto, porque. qué? Ascensión, no. Ascensión y se llama A. Sí, sí, casi, casi, casi. ¿Y qué hacemos aquí ahora mismo? Pues yo creo que ahora mismo estamos despidiendo a los músicos para que no. flojito, flojito porque estamos Para, para que no los multen, porque resulta que hubo una noche que un acordeonista se fue, ah, pero, pero. lo cogió la Policía Nacional, lo identificó y luego le llegó la multa. Entonces Ay. estamos acompañando a los músicos. Perdón, vienen, vienen, vamos a hacernos a un lado. Para que veáis que la policía de aquí no multa. Es lo, es el gobierno, es Bernabé que a alguien le diga, a él le gusta y no le gusta porque al fin y al cabo bernabé se entera de todo lo que pasa aquí bernabé nuestro gobierno recibe todas las notificaciones de aquí recibe para allá nos sigue a decir que bernabé se entera de todo Pues señor bernabé a uno multa y a otro no les multa pues a este precio por ese momento hemos decidido acompañarlo porque no, no queremos que lo multe Venga. Bueno, pues pregúntame algo, a ver, pues ¿cómo, nada, pues... ¿cómo, fue, ¿cómo fue lo de Beniel? El, lo de Beniel. Ajá, ¿Cómo fue lo de Beniel? Ah, estupendo. Va a, a ella, no sé sabía qué preguntarle. <risa> ¿Cómo fue de Beniel? Bueno, lo de Beniel fue súper chulo, la verdad es que Beniel tiene mucho potencial, creo que deberíamos de trabajar más las diferentes pedanías de, de Murcia y la estación de Beniel está muy bien para coger el ave, muy, muy, muy, pero que muy bien. Está infrautilizada ahora mismo, con lo cual fue una estupenda idea ir y llenar Beniel. Decir que estuvimos en un sitio súper acogedor, que la alcaldesa nos trató muy bien y que vimos que Murcia no es solo el centro, Murcia es algo más. Yo no había ido nunca a Beniel, que coste. Sí, ¿Tú había haber... ido alguna vez a Beniel? Sí, a Beniel, y lo, pero había ido como. ¿Pero a comer poco, y todo? A comer y he estado en Beniel, que ha Casa Angelín... y, y conozco a esto, tengo a mi cuñado que tiene casa allí, que es su huerta, pero no conocía, por ejemplo, una vez con esta inquietud de la calle nuestra del soterramiento. ...que lo que le está pasando también es que está encerrado hacia el norte por Alicante... ...a un lado está el río y a otro lado está el muro de, de las vías... ...quiere decirse que está encajonada. Luego nosotros nos llamó mucho la atención porque cuando salimos hacia Beniel... ...giramos a la derecha y muy bien cogimos carretera... ...miramos a la izquierda y estaba ya el muro... ¿Qué es lo que nos va a pasar aquí... ...aquí en breve nos van a poner esas vallas verdes... ...que dudo que sean translúcidas, serán las verdes como las de Beniel aquí... ...en este trozo Paco... ¡Qué manzaje! ¡Si ¡Que lo que sea es un muro, un muro! No, ya, ya, ya. Pero que no se puede pasar. Señor eh, si, se, eh, Guillamón, que no es un se... muro, no es, no es una mampara, señora. Pero ¿qué pasa? Que no se puede pasar. Nosotros podíamos girar a lo que yo iba. Podíamos girar a la derecha, pero a la izquierda no se podía girar. Estamos dejando paso, circulación. Porque independientemente de que estamos, permitimos el paso, bueno, por supuesto. Estamos un poco preocupados porque como somos más de 20, 19, claro. perfectamente por la ley Mordaza... Ay, no, puede... no, no me recuerdes todas esas cosas... Hay que decirlo para que la gente sepa... Sí, si estamos... sí, empezaba a pensar, eh, ayer precisamente nos dijo el comisario de que si éramos más de 20 o más de 19 nos pueden multar. Cuando estuvimos en Orihuela, también el comisario nos decía que si éramos 20 nos podían multar. Es decir, no quieren que nos eh, que que disfrutemos de la, de la calle. calle. Si este, Señores, es que tirar el, el plasma, quedarse más que con el teléfono y salir a la calle, si este es una maravilla, si estamos en Murcia, Murcia. buena Y buena temperatura. conversación. ...con ocho euros tiene cerveza, comida, tapa, de todo y postre... <risa> ...es nada, baratísimo... Eh, ...es que... que ...ingleses, rusos, venirse para acá... Eh, ...venezolanos, venidse para Murcia, que es un encanto... ...ya veréis que la calle es maravillosa... ...vais a disfrutar de 24 horas de vida... ...es decir, que con 20 años podéis morirse... ...más o menos, ¿no? Más o menos... Más o menos. ...bueno, deciros que aquí... ...la verdad es que hemos hecho barrio, vecindad... ...y aquí estamos y vamos a estar... Perseculum seculorum. Muy bien. Joaquín, ven para acá, anda. Que estáis muy callados ahí. Anda, ven para acá, Joaquín. Estamos viendo a ver si Joaquín lo convence. Vamos, estamos viendo a ver si Joaquín lo convencemos de estar... Está bien, está bien, está bien. Está bien estamos bien. Estamos bien. Bueno, mañana el intermedio, ¿eh? Mañana. mañana, mañana sí. Mañana ya es seguro. Vaya con intermedio, con Gonzo. Vete, vete, ven para acá. Venga, díelo tú. Venga. Vamos, nos acaban de decir. No de soltar el micrófono. <risas> Mar... Mariquita, ven para acá. Nos acaban de decir que no es seguro. Que van a hacer lo posible, pero como no es de lo que está programado y se tiene que improvisar, posiblemente sea mañana. Pero hay un 80% de que sea mañana, un 20% de que a lo mejor no lo sea. Pero vamos, ponerlo lo van a poner. Es que nos lo acaban de decir. Nos lo acaban de decir que, es, que no, es, no es seguro de que vaya a ponerse. Entonces, toma. El tuyo es. ¿eh? Bueno, pues mala noticia de esto de, como claro, si nos despedimos a, a los músicos. El, que mañana se supone se supone de que, que será lo de Gonzo. Es lo, es, es lo de mes. Nosotros estamos aquí en la calle, estamos en la plaza del soterramiento, estamos en las vías y esta es nuestra vida. Si viene Gonzo, que venga. Y si no viene Gonzo, que ya sabe Gonzo, como lo digo a los políticos, allá tú te lo estás perdiendo. gracias para la orilla. Bueno, chao, chao, chao, chao. ¿A dónde vais ahora? Un Me dice que van a dormir. ¿Pero es que se duerme también? ¿Se duerme también? Algunas veces. ¿Qué llevas? ¿Qué, ¿Qué vea en la carpeta? Ah, porque soy del coro. Ah, que del coro? ¿Cuándo, ay, ¿Cuándo? va a actuar el coro? El 28 de junio. El 28 de junio. ¿Y tú que eres, soprano? Míralo, soprano. soprano. ¿Y eso cómo se suena, oh, soprano? No puedo forzar la voz. No puedes forzar la voz. No, no, no puedo. Tengo que entonces tú dices ¡Ah, ah, ah! entonces si ¿sí te mueres no se entera nadie ¡Ah! soprano el, 20, el, 28, el 28 de junio 28 de junio actuamos, actuamos. el coro de las vías. vosotros no sois gonzo ni la sexta que, no, no, no, no, que, que, que da corto vosotros decís 28 de junio sí, y es el 28, 28 de junio, de junio. gonzo Gonzo que me estás viendo Por... Gonzo que hace así con la cara, que te gusta mucho la foto, Gonzo, que hace así, para esta foto para acá, Gonzo, acuérdate Mario? de nosotros, ¿Y, que... Mario? y Mario ya lo he dicho Mario, ya lo he dicho a Mario, es que ya le he dado caña a Mario, y a Mario ya le he dado caña, le hemos dicho a Mario ya lo queremos y tal, le he dicho, le hemos dado lo feo y después ya a Mario, ya a Diego ya le hemos dicho que ya lo queremos y toda esa película, ya lo queremos, ya te, ha tenido su rato ya de, de castigo. ...ahora todo el rato es de... de amor y para amor y paz... ...Mario te quiero... ...estuve Mario allí con Manzanera en la plaza... ...y tus compañeros de Ciudadanos... Que veníais de, se ve de alguna reunión que luego habéis conseguido, habéis hecho los, los, los consejeros, lo que sea, encantado de tener infiltrados a Manzanares con vosotros. Y allí todos cantamos venir corte cero. y te agradezco Mario, el rato que pasé con vosotros allí en el mercado abastos tomando una cervecita. O sea que te quiero, Ramos, si es que te quiero, si es que os necesito, Mario, no hay otra. Pero te quiero, pero te quiero ver bien lejos, porque no nos apoyas, porque cuando has tenido que votar, te has abstenido, y eso no me va. Bueno Mario, es, es que está en rabia. ahora mismo, la deja el novio y, y tal la deja Mario la deja el novio cómo la deja el novio pues fíjate cómo se pone pero escucha la deja compuesta y con el trágito Mario Mario pues ya, pues ya sabes que tiene novia seguro o sea que dice dile guapa Mario y ya está arreglado tú. bueno Cecilio ves cortando esto que suelta el micrófono ¿Eh? y, la, y la espalda de la de la compañera también está ...o oh, que te venó, no, para pa soltarte la cachofa... Está ...bueno... ...con buena fe... ...bueno Paco... ...Paco no, un agradecimiento... De ...oye, que... tenemos una camiseta... ...una no, camiseta no, una bandera, bandera... ...una bandera hecha por Paco con un, un, un vídeo... Sí, sí, sí, sí, ¿eh? con, lo... con... ...con... ...con... ...vení el coste cero? cero... ...lo dice carnicero. ...ya la, veremos la manera de que os pueda llegar... ...a alguna de las personas que estáis ahí mirando esto... ...venga, eh, ...la gente se nos va... ...Paco... ...mañana... Quieren cerrar el paso a nivel de la senda de quieren dejar esta zona más aislada, más marginada. Por eso hay un hashtag que está en el periscope, está en el tuit, nos encierran en el barrio, que está utilizándolo la gente de estos barrios para denunciar que les están encerrando, ¿eh? publicar, difundir. Paco, ¿van a cerrar realmente ese paso hey, encerrando un poco más aún a la gente? Claro que lo cierran, eso es lo que van a hacer, lo ha dicho el consejero de Sotramiento, lo ha dicho Patricio Valverde, cierran sí de paso a nivel, en la senda de los garres va a ser el primero, lo cierren mañana o pasado, pero lo van a cerrar, eso claro. es el movimiento de cerrar para hacer las obras de supondría el soterramiento, pero el problema es que no son las obras de soterramiento. Si fuera eso, entenderíamos de que un año en dos años serían soterradas las vías, pero no, es para traer el ave en superficie. Y entonces van a cerrar ...las Sandra de los con, el, con las consecuencias de todos los vecinos que van a sufrir ese. Y nosotros con ellos también, porque también nos va a afectar. El cierre la de la gente lugar. de Murcia que sepa que mañana. Bueno, también decían de poner un muro y el muro cayó. Vete a saber, cayó el muro de Berlín hace 30 años, que se va a celebrar el próximo año el trigésimo aniversario. Bueno, mañana. Pretenden cerrar el paso a nivel. Hay que estar ahí acompañando y ver la... Yo, es que hasta que no esté cerrado, yo no me lo creo. No, le vas a preguntar Es, a veces... es como cuando dicen, vaya a ver, no, yo hasta que no me cae yo, el agua la, en la cabeza. La información ha sido por los, por los medios... Eh... He intentado ver a la de Latwood, no hemos visto, a preguntarle, porque, supuesto, los autobuses de deben saber si cierran o cierra pues no sabemos nada de ello, o sea, que no sabemos nada. Y a la policía local, que estamos aquí, no tiene por qué saberlo, pero también se le ha preguntado a la policía local si cerraba y han dicho que tampoco sabían nada. Pero que, que intenciones de cerrarla porque, repito, que nuestro consejero nuevo, mmm, Patricio Valcarce, que dice sus palabras, que tiene que darle mucho a los murcianos de tanto que ha recibido, es sí, decir, se supone que dice que ha recibido... ...de su trabajo, de vender Estrela Vante, o lo que sea... ...ha cogido dinero, está feliz... ...dice que va a aportar, pero ¿qué va a aportar? ...si no viene a, viene a escucharnos... ...y viene a decir... ...que no va a cerrar siete pasos a nivel... vendemos que Patricio no está haciendo las cosas como debe... ...es decir, que lo que viene es... ...está amenazándonos de que no va a cerrar... ...y que tenemos que jodernos cerrándonos los pasos a nivel... ...señor Patricio, bueno, no es el camino... ...pues Paco, hoy los medios del miedo... ...han dicho que... ...se va a cerrar el paso a nivel sí o sí... ...pero tú que estás ahí tú eres los medios también... ...nosotros somos los medios, los medios de la dignidad... ...están los medios del miedo... ¿eh? ...los medios de los miedos... ...de los que atemorizan a la gente... ...para que la gente se resigne... ...se sienta indefensa... ...desarrollen una indefensión aprendida... no ...una indefensión que consiste en que... ...tengas tú la sensación de que hagas lo que hagas... ...no vas a poder cambiar absolutamente... ...cosa alguna en tu vida... ...en tu entorno... Eso es lo que hacen los medios de los, me de los miedos. Entonces, aquí, los medios de la gente, la dignidad, la solidaridad, la compasión. Oye, comparte que Murcia no se parte. El hashtag de toda esta gente que está hoy denunciándolo. Con Nos encierran en el barrio. Tú eres de Murcia, tú quieres una España unida y no quieres tu Murcia unida. Pero ya está bien de postureo, eh. ya está bien de postureo. No será que nos están distrayendo por encima de nuestras posibilidades con luchas de banderas y con cosas realmente absurdas. ¿Eh? Luego, ¿qué pasa? Que Granada está partida, Valladolid partida, eh, en Salamanca están luchando contra la mina de uranio eh, que quieren poner, en Cáceres contra la mina de litio, Huelva estaba contaminada, el Mar Menor contaminado. Entonces, luego que cada vez. Más desigualdad social, los alquileres más costosos, imposible comprar una vivienda, empleo precario, quien hace unos años criticaba diciendo que era millurista, ahora ya quisiera ser millurista, entonces estamos, vamos peor, vamos peor, ¿y qué? ¿Vamos a estar pendiente de si se retira un jugador de fútbol o el otro? Bueno, se puede hacer, pero es compatible con la lucha ciudadana, es compatible con que lo que no luches te lo quita. ¿Verdad que tú cuando sales a la calle llevas el bolso cerrado, la cartera, la mochila, las llaves en el bolsillo, el teléfono, lo proteges, ¿por qué? Pues si te lo quitan, ¿verdad? Tú te lo proteges eso. ¿Por qué? Porque lo valoras, pues si te lo quitan. Por los derechos humanos hay que valorarlos y hay que protegerlos. ¿Sabes por qué? No, pues porque te los quitan. Pero es que el problema es que cuando te quitan el móvil te lo quitan a ti. ¿Vale? Pero cuando te quitan los derechos humanos a ti, te lo quitan a ti, se lo quitan a Rosa, se lo quitan a Paco, nos quitan a todos. Entonces, nosotros, todas las personas, tenemos que proteger... ...lo que es nuestro bien común, valorándolo. Sí, y estoy seguro que tú me dices, pues si yo lo hago, genial. Pero hay personas que a lo mejor pues no lo hacen. ¿Por qué? Pues porque no hemos caído en la cuenta. No hemos caído en la cuenta en que uno debe proteger lo que valora. Y si valora el móvil y lo protege, pues también debe valorar los derechos humanos y, y, y protegerlos. Porque si no, lo que no se valora y no se protege, se pierde. Y cuanto más valor tiene un móvil, antes te lo quitan, ¿verdad? Pues los derechos humanos también tienen mucho valor para, para algunas personas porque te los quitan porque se convierten en privilegios. Tú cuando vas con dinero a un supermercado te lo, da, lo das a cambio de alimentos, ¿verdad? Que para ti es muy útil, pero las personas que nos quitan los privilegios, los que nos quitan los derechos humanos, se los convierten a ellos en privilegios. Y nos convierten a nosotros, nuestros derechos humanos, en privilegios, en lujo. De eso nada, los derechos humanos no son un lujo, no son un lujo. ...son derechos y hay que luchar y hay que protegerlo... ...comparte, comparte, porque Murcia no se parte, comparte... ...aquí haciendo el esfuerzo, la gente somos los medios... ...mira, está Paco, eh, rosa la cámara... ...yo aquí poniendo un poco el micrófono, lo, lo que podemos... ...cada uno hace lo que se, lo que está en sus medios, está en sus medios... ...toma conciencia de qué está en tus manos, qué está en tus medios... ...y utilízalo, utilízalo, Murcia no se parte, Murcia se comparte... Mañana, bueno, no vamos a saber a qué hora se va a conectar, porque igual, pues vete a saber si por el día hay conexión en Periscope o no. Puedes seguir la cuenta, puedes hacer, bueno, en Twitter, lo que tú quieras, pero en Facebook, en YouTube. Pero no lo sabemos, ¿eh? Sabemos que mañana pretende los medios de los miedos, pretenden, o sea, comentan que mañana pretenden partir más aún la ciudad. Cortar uno de los lugares... ...en los que se comunica, eso es como si a ti te cortan una vena... ...vale, ya cuando te cortan ya alguna de las principales... ...caes, caes. Venga Isa, hasta mañana... ...pues nos vamos a despedir... ...vamos a dar por aquí una pequeña vuelta... ...vamos a dejar que Rosa descanse... ¿eh? ...dice Rosa que le tiembla el brazo... ...oye Rosa... ...muchas eh, gracias Rosa... ...un besito Rosa, muchas gracias Rosa... Si no nos ayudamos sí, eso, entre nosotros, es tremendo, ¿quién, eh? ¿quién nos va a ayudar? La espalda la tengo fatal, pero encantada. que sí, Encantada. Me ha encantado la experiencia. Sí, pues ya sabes, esta es tu cámara, esta es... Somos los medios, Rosa. Muy bien. Somos los medios. Mañana nos vemos otra vez. Mañana. Venga. ¿Esta mañana. Esta mañana. Venga, Paco, también te dejamos ahí. Pues ya ves, la gente somos los medios. Aquí tenemos a Darko, Cori, Silvia, aquí la gente. Silvia, haz un comentario aquí a la, a la gente, venga, venga, oye, que hoy la gente está moviendo que, y tú entre ellas, que nos encierran en el barrio. sí. Mañana empiezan a cerrar el paso a nivel de Los Garres, que es el que está aquí a continuación del paso a nivel de Santiago el Mayor. Así que nos vamos a juntar a partir de las 8 de la tarde aquí a protestar, todos los, todos los vecinos en el paso a nivel de Santiago el Mayor, a partir de las 8 de la tarde, aquí, en Santiago el Mayor. Porque Murcia se defiende también. Hombre, y nos falta gente para ayudar a, la, a pedir... Que no nos encierren, hay que defenderse, hay que pedir que no nos encierren, porque no es justo, no es justo lo que nos hacen, hay que defenderse, Ceci. Pero es que fíjate que con tanto que se habla de, de España unida y no sé qué, y luego resulta que están poniendo un muro, que lo estás viendo, que está ahí, que es en tu ciudad, que te la están partiendo, y gente que, que, que, que, que ni reacciona, o sea, ¿qué hay tiene que hacer que para que esas personas despierten Porque la mayoría son buenas. Es que la mayoría son buenas personas la que de general, están ahí. Lo que pasa es que como no vive en el barrio, cree que no le afecta. Y cuando se vayan a dar cuenta de que les afecta, quizá vaya a ser muy tarde. Entonces, igual tienen que empezar a venir, a despertar. Dile, le diga, dile que... la, la, la Dígalo, dégalo usted. El la es un sinvergüenza. El Ascarde de Murcia es un sinvergüenza. la ¿Ah, que te digo eso? ¿Sabes? Un sinvergüenza. <risa> bueno, aquí... Cada cual dice lo que considera. Eh, la, la... Yo te lo digo, el alcalde de aquí de Murcia es un sinvergüenza. Nada más que te digo eso. Bueno, yo, yo creo que ni se puede decir mucho más claro mucho más claro ni mucho más alto. ¿eh? No hace no, no, no, no falta más. Está, está claro, está claro. Pues Murcia se defiende. Mañana a las 8 mañana a las 8 los vecinos y vecinos se van a concentrar aquí, en el paso a nivel, porque no quieren. Su barrio partido, no aquí en el barrio partido. A ver, o sea, Rume, vente por aquí, venga, Rume, vente por aquí, tío. Teas, uno de los luchadores de aquí del, del barrio. Teas, que muchas veces, muchas veces, a ver, yo casi nunca salí en la cámara y la gente me decía, venga, decírselo, sale a la cámara. Y como yo decía que me quitaron un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza, pues ya la gente me lo ha ido repitiéndome a mí la frase y dándome esa bofetada y al final voy saliendo más. Y tío, Rume, tú haces un montón por, por, por esta lucha. Ya, También pero, tienes que salir, me, tío. Ya, pero me gusta mantenerme un poco en la. ...en la orilla, no me gusta... La... estar en... vamos ...estoy siempre en primera línea... A ver, ...no, yo esto, esto del micro no... no <risa> ...estábamos liados... <risa> ...pero hay que... Eh, el anonimato, sí... ...pero aquí, a ver, lo que la gente tiene que saber es... ...que... Mm, en, en, estos, ...en estos meses no hemos... ...encontrado... ...una gran familia con personas... ...muy diversas de creencias, muy diversas... Sí. Eh, de, ...de inquietudes, incluso muy distintas y, y, y que bueno, se demuestra que con la solidaridad se puede convivir perfectamente cada persona lucha eh, a su, a su, con sus conocimientos, sus habilidades, a su manera una más visible, otra menos visible pero, hostia, pero tú aquí también, Gonzalo que está ahí eh, hostia, gente luchadora que ha, habéis organizado eventos, ¿no? el Soterra Rock Sí, hemos organizado el Soterra Rock, el 2 eh, ...lo del graffiti de, de la Plaza del Grito... ...que se le llama ya también... ...se le llama ya la Plaza del Grito... ...que la gente aquí... Eh, ...si no lo habéis visto... Eh, ...más de una vez lo vais a ver... está grabado... ...y claro, veis y dice... ...y cómo ha salido esto... ...pues eso es porque hay gente detrás... ...que se ha puesto en contacto... ...con la compañía de Mario, etcétera... ¿no? Y, ...y parte de esa gente... ...uno de ellos es Rume... ...entonces también tenemos que agradecer... ...que todo este arte urbano... Eh, ...no emerge de, de, de la nada... Eh, ...emerge de la... De, ...el esfuerzo ciudadano... del esfuerzo de la gente que está aquí... ...han organizado dos conciertos... ...que uno de ellos se puede ver prácticamente entero... Eh, eh, ...también en, en, en Periscope... ...y en un futuro en YouTube... ...el Soterrados so Rock... Eh, ...dos... ...luego eh, también Gonzalo... ...y no sé si tú participaste en el tema del pádel... O, o, ...eso fue Gonzalo, ¿no?... Y, ...y lo de graffiti... o sea, ...que además... ...bueno... Eh, ah, sí, vas con, con el arroz... Entonces, en las en las vías. Venga, Silvia, ahí nos vemos, ¿eh? Adiós. Pues, pues eso, que pongamos caras también a la gente que, que va luchando, que nos quitemos un poquito de vergüenza para luchar contra tantísimos sinvergüenza y, y oye, eh, Rume, y también agradecerlo, ¿eh? Que hay que dar las gracias, que, hostias además cansa muchísimo, en serio, ¿eh? O sea, esto, lo que estamos aquí... Eh, quien, quien no está con la cámara no sabe lo que cansa, estás con la cámara cuando me la sujeto en un momento, mira, está ahí Gonzalo, ahora alucinando eh, yo a, cuando hago algo, participo, ayudo en algo que hacen ellos que es pff, poca cosa me agoto una barbaridad eh, y ellos están ahí, ¿sabes? entonces no se sabe uno lo que agota sostener 252 días seguidos de protesta, seguido ...que hay que hacer es que la gente cuestión, esté, ¿eh? que la gente esté... ...y esto ya no es, es protesta, es un ya, movimiento sociocultural, ¿sabes? Claro, es un movimiento social aquí ya... ...o sea, viene tanto gente del barrio como viene gente de fuera... ...o sea, es una lucha continua por la desgracia que están haciendo aquí... ...que la pueden hacer en cualquier otro sitio... ...ahora le va a tocar también a Lorca... ...le va a tocar a Lama... las cantarillas están ya, vamos, eh, con las mismas que aquí y... y ...Totana también, que, y que, que ya... ...Totana también... ...y hay que movilizarse, o sea, esto es algo, un bien común... Y esto es un ejemplo para la gente de otras ciudades, porque no es que diga, ah, es que en Murcia se están produciendo allí eh, desmanes, espolio etcétera No, es que esto se está produciendo en, en, en toda España. Y esto es, es un ejemplo para que gente de otros lugares diga, se puede luchar pacíficamente, te puedes organizar solidariamente y... <ríe> Gonzalo se cansa con la, con la cámara... Y sostener... <risa> no, incluso se puede poner más alto también ¿eh? no, igual, se, se puede tener más alto Y se puede protestar Pacíficamente Y disfrutar ¿eh? Se puede protestar y disfrutar Durante tantísimos, tantísimos, tantísimos días Tantísimos días Mira, Espera un momento ya está, ya está. Mira, incluso aquí ¿Tienes más? Mira. Muy guapo es ¿eh? la cámara muy guapo. ¿Eh? aquí bueno haciendo un poquito la vida más fácil también a Gonzalo pues es oye, pues eso Rume que hoy también fueras un poquito protagonista que tenemos a Gonzalo Miguel que también pues debe salir un poquito más de lo que sale pero también nos retransmite muchas veces en directo ¿eh? además sí bueno pues nos despedimos de momento no que yo sepa no venga ok pues venga hasta bueno, en Pablo nos despedimos mañana a las 8 mañana a las ocho, la gente va a venir aquí porque no quieren que les parta su ciudad. Y cuando algo se valora, se protege. Cuando algo se valora, se protege. Convocamos los vecinos, los vecinos del barrio, que hay que estar aquí. Que si mañana no nos detienen, porque no sabemos lo que vamos a hacer cuando corten la senda de los carres. El jueves vienen los jamones con contagones que ya participaron en el primer soterra. Vienen, pues, como todos, de manera altruista. vienen el 2 en el acústico y van a ser guitarras, saxofón, con flauta. Y los jamones contagones, pues, si lo conocen, en toda Murcia. Son la creen de la creen y nos va a pasar un rato que dentro de esta lucha es un poco amarga. Sabemos también divertirnos y reivindicar pues, con música. Que la música derriba muros y une pueblos. Así que jueves, si no estamos en comisaría todos, nos vemos allí. Muy bien, Gonzalo, pues sí, continúa la lucha, continúa todo. Venga, saludos. Venga, Rume, Miguel, venga, hasta mañana. Fins de más, fin de más. A ver, ¿qué me dice? el más importante de la vida. Jesús hijo. Bueno, venga, hasta mañana. Pues sí, nos vamos a despedir ya. Yo voy además, gran parte de, de la retransmisión La ha hecho la gente Porque la gente somos los medios La gente somos los medios Y ya sabéis, ¿eh? estamos en Facebook, en Youtube Digo estamos porque es toda la gente Aquí es la gente ¿eh? La gente ah, Gabri, estás por ahí también Sí, sí, sí, su hijo está aquí Me llevan ahora Por eso antes me estaba preguntando un vecino Si había alguien aquí y ahora nos llevan a casa, nos llevan a casa, sí, nos llevan a casa. Venga, maricarme hasta luego. Pero sí, sí, ¿eh? hubo momentos en los que cuando nos íbamos de aquí, al principio de las protestas, pues nos íbamos caminando y, oye, esperas que no pasara nada malo, y, y sí, sí, y no pasó nada, nada, nada malo. Oye, mañana, insisto, mañana vamos a a difundir, a compartir. Podéis entrar a la página de Facebook e invitar a la gente. Yo hasta hace nada, ni, ni siquiera yo lo hacía. ¿eh? Y me viene Marina y me dice, oye, pero tú no dices que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza y resulta que no has invitado a la página de Facebook ni siquiera a tu amigo. Y hostia, se me quedó una, una cara de... Pero claro, también hay que tener momentos de eso. ¿eh? Entonces, pues vamos a invitando a invitando la, a la gente. Me hice vigilar mañana. Mira, aquí la gente viene con la honestidad, con el respeto, con la solidaridad. Por más que han puesto a la gente en situaciones extremas, la gente ha mostrado siempre su lado más humano. Ahora también hay que tener claro que antes que personas somos animales. Antes que personas somos animales. Y si a un animal lo encierras, lo maltratas, lo pisoteas, el animal por pura supervivencia eh, se defiende. Eso va así. Entonces lo que hay que procurar es que esta gente corrupta no continúe con su violencia institucional. Y yo comprendería, de hecho lo que hay que valorar es que no hay acto violento alguno por parte de los vecinos. Porque esto, yo ya te digo, esto es inaguantable en muchos momentos, es insostenible. Entonces el mérito lo tienen los vecinos, el mérito lo tienen los vecinos. Dice que no tiene Facebook, pero si conoces a alguien que tenga Facebook, pues tú se lo, se lo dices, le puedes enviar la dirección. Más que nada porque cada persona pues eh, utiliza un canal diferente no para informarse, para estar en contacto con la realidad. Entonces al final aquí pues estamos haciendo el esfuerzo para estar en todas las partes que se puede para llegar a la gente. ¿sabes? No decimos, mira, pues estamos solamente en Periscope y cada cual que se busque la vida. ¿no? Aquí hacemos... Nuestra vida un poquito más complicada A cambio de que cualquier persona Pueda tenerlo todo a, a un clic de distancia Pero bueno, es la filosofía de la vida ¿eh? Hacer la vida más fácil Hacer la vida más fácil Bueno, un abrazo Una abrazada Aurora, que antes estaba aquí Y ahora está ahí también, José Luis Gregorio, Maribel, Mi... ...Carmina... ...Juanfran, ¿cuánto tiempo? También Juanfran... ...espero que esté bien Juanfran... ...Mariana, Antonio, Nuria... ...bueno... ...y... ...pues una abrazada a todos, nos vemos mañana... Eh, ...nos vemos mañana... ...es que... ...no sabemos a qué hora, esperemos que sea a las 8... ...insisto que puedes seguir esta cuenta... ...para estar al tanto... ...si ya la sigues pues... ...hay veces que gente me dice... ...que me ha dejado de seguir sin pero que no lo ha hecho voluntariamente, a veces ocurren cosas como esa, ¿eh? que lo tengáis en cuenta. Me voy triste y no quiero ocultar la tristeza, por eso estoy también sin palabras, ¿eh? me voy triste y no quiero ocultar la tristeza. No, porque esta lucha son, Miguel, 252 días que te amenacen con cerrar, con cerrar ahí el barrio, pues hostias, eso duele, ¿sabes? Duele. Y la empatía también puede doler. La empatía puede doler. Y la empatía duele. La empatía duele. Entonces no quiero ocultar la tristeza ahora. Mis lágrimas regarán mi huerta. Y de lo que sembremos vamos a comer todo. Y vamos a comer bien. Y estamos sembrando derechos humanos. Así que con nuestras lágrimas vamos a regar nuestra huerta. Y por pues más violencia que haya, en nuestra huerta no crece el odio. Lo siempre que es lo siempre. Ahora sí. esta mañana. Una abrazada. Comparte que Murcia no se parte. Fin de Un abrazo.